Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez with one more time with another video. Today it is blazing hot. We're gonna take this inside, okay? So I'm gonna teach you something, but I'm not gonna tell you just yet. However, I do need to tell you something else. I just, I just can't remember what it is. Omg, huh. closed caption. Oh yeah, thank you in the voice. Those of you in Oklahoma, you know who you are. All right, remember, CC button around here somewhere, there's the CCCC, -C -C -C, hit it, so you can understand what I'm talking about once I switch to Spanish starting Now, hey, what's up, amigo? Aquí yo, Pérez, una vez con otro video. En el día de hoy vamos a estar adentro. Está demasiado muy caliente. Aquí en la Florida Central está 99 grados a las 3 y 15 de la tarde. Así que no vamos a cortar grava, no vamos a hacer cerquillo, no vamos a hacer fertilizante, sino que los voy a llevar dentro del garaje. Vamos a hacer un trabajito que les va a ahorrar energía. Quédense conmigo y ya verán de qué se trata. Vamos al mambo. Hey, ¿Qué tal amigos? Como les dije anteriormente, está demasiado muy caliente, así que hoy vamos a trabajar dentro. No me referí a dentro de la casa, sino que me referí dentro del garaje. En el día de hoy vamos a trabajar con ese motor que está ahí. Es nuevo, llevo aquí solamente como unos ocho meses, pero queremos hacer lo que se llama un improvement, queremos mejorar el servicio de ese calentador. vamos a hacer que vamos a instalar un reloj. ¿Qué le parece? ¿Sí? De la manera que trabaja el calentador es que en esta parte aquí, si ustedes la pueden ver, tiene esta parte aquí. Eso tiene un termómetro ahí dentro y tiene un elemento. Entonces a la parte de abajo también tiene otro. Cuando uno se baña o cuando uno está lavando ropa o cuando se frega, se lava los, los platos ¿no? en la cocina. Lo que está pasando es que, que una vez que uno consume el agua caliente, se va mezclando con agua nueva que básicamente es la fría. Entonces se va enfriando el, dentro del tanque. El termómetro hace que prenda los elementos y entonces así vuelva y empieza a reciclar nuevamente y empieza a calentar el agua. Yo no quiero que eso pase mientras nosotros no estemos aquí, mientras nosotros estamos trabajando. Yo no quiero que eso tampoco pase mientras estamos durmiendo. Entonces yo le voy a instalar este reloj que entonces voy a programarlo para que se prenda por las mañanas. Solamente vamos a decir, por ejemplo, desde 5 a 7 de la mañana para poder este, ducharnos en la mañana. Entonces también que se prenda por la tarde de 5 a 7 por la tarde. Cosa de que venimos para atrás, nos bañamos, cenamos, se lava lo, lo, los platos y entonces así ya se apaga eso también se puede prender o se puede apagar automáticamente o manualmente en el caso mío voy a utilizar esta pared que es la pared de cemento, de o sea, de bloque, la que va exterior. No voy a utilizar esta pared de aquí detrás. De esta pared que está aquí eh, va para dentro de la casa, o sea, es de yeso, lo que se llama drywall. En el caso de que nosotros fuésemos a usar esta, entonces usamos unos anchors que los venden, por ejemplo, en Lowe's, en, eh, hasta en Walmart los venden, entonces lo podemos usar aquí. O usamos un dispositivo que se llama un store finder o sea, eh, para encontrar la madera que está en la parte de abajo, así lo podemos asegurar a la madera. Pero en caso mío vuelvo y repito lo vamos a hacer en la pared de bloque así que voy a poner unos plásticos que tengo que vienen para poner eh, los tornillos eh, ya yo había empezado lo voy a enseñar ya, ya breve y entonces unos plastiquitos y los vamos entonces a instalar a la pared para que entonces esto no se mueva vamos entonces a proceder a hacer la instalación Que no haya electricidad, vamos a usar este probador. Esto lo compré en Harbor Freight, como unos 3 dólares a 4 dólares por ahí. Simplemente apretamos este botón. Si está la presencia de electricidad, esto va a sonar constantemente y la luz roja va a prender. Esto nos deja saber que todavía esto tiene corriente. Tenemos que ir a la caja de fusible y tumbar el fusible, apagarlo para así evitar que nos electrocutemos. Aquí está el panel Voy a abrirlo Básicamente usted jala esto Y abre la puertecita, entonces estamos buscando El que dice el water heater Vamos a ver si le puedo dar un close up Usualmente son los, gran los grandes los Ver que son dobles Fíjese que estos son sencillos Para los receptáculos, para las luces Etcétera, pero estos grandes Son de 240 Y estos son para eh, la estufa para el water heater, para el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y aquí estamos haciendo. ¿ve? Aquí. El water heater. Simplemente usted lo que tiene que hacer es le echa para el lado. Ahora usted lo verifica. Ve que todos están apuntando. Para allá de este lado para la derecha. Entonces los que están al lado acá están apuntando para allá. Eso quiere decir que están todos prendidos. Pero en este momento este lo acabo de parar. Ahora sí podemos pegar con la conexión. Y entonces no nos electrocutamos. Y simplemente cuando terminemos. Volvemos aquí. Y entonces lo echamos para allá. Y la prendemos otra vez. En el anterior verdad aquí. Lo pegué y entonces estaba la luz roja. Y estaba haciendo un ruido intermitente. Entonces aquí ahora la voy a prender. Ya se prendió una vez y ya no hay más luz intermitente ¿Okay? eso quiere decir que la electricidad está desconectada ya la quitamos primero que nada este cable está un poco corto y no me va a dar si lo pongo de esta manera como estaba antes el, este cable como tal tendría que ir a la tienda a comprar este otro pedazo porque es demasiado de muy corto entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a, a instalar de este lado y entonces este cable que estaba antes en la otra conexión por este lado lo vamos a sacar y lo vamos a conectar por este lado y así nos va a resolver esto. Así que vamos a la obra. Tenemos que sacar esta cablería. Ahí está la conexión recuérdense que este cable que está aquí estaba en este lado entonces yo vine y lo cambié y lo puse al revés esta es la entrada o sea esta es donde entra la corriente de la desde la caja okay. vamos a ver si le puedo dar un close up ven el, el, el cable blanco va juntamente aquí con este jumper este jumper le va a dar electricidad al reloj al timer ok entonces va a tener uno negro y uno un, uno negro jumper y uno rojo o sea uno vivo y uno tierra lo que le decimos tierra no se, no se olviden siempre de las conexiones de tierra de ground okay? ok ya terminamos con la conexión entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a mover esto para aprenderlo. en el caso de que tengamos un problema o hicimos una conexión mal cuando hagamos esto para allá o sea lo prendamos y vuelva y tumbe como quien dice vuelve y regrese eso quiere decir que tenemos un corto hicimos algo mal ok así que perfecto listo este botoncito que está aquí es el manual ¿Ves? se prendió ahora volvemos otra vez Aquí, y ahí está la corriente, ok, ya está la instalación completa, déjeme cerrar esto aquí para, para mostrarle un momento, a ver, y aquí viene de la caja de la electricidad, o sea de la pared, viene entrando, como lo hicimos el cambio para la parte de izquierda, y entonces para la parte derecha es la conexión que viene bajando hacia el calentador, que aquí lo instalamos. Ya el calentador está prendiendo, se está calentando el agua. Ahora lo que nos falta entonces es programación. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si ustedes les gustó el video, lo encontró educativo, por favor denle like. No se olviden de suscribirse y darle también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Así, pásela bien. Gracias por su sintonía y hasta pronto.